Acá lo que se puede producir animales de distintas clases, tanto como el ganado vacuno, eh, cabra, oveja, cerdo, caballo. Y bueno, no hay cultura acá, no hay para sembrar. La gente se va yendo al pueblo muchos La juventud, obviamente, se va yendo a todo al pueblo por la falta de laburo y también la falta de comunicaciones para los chicos que salían de acá de esta primaria querían seguir a una carrera entonces tienen que ir al pueblo para poder hacer un secundario Allá se ve aquel manchoncito de arena, el lago ese es el pijinzo que estamos viendo a unos 500, 600 metros más acá el nacimiento se une Corral con el río Perdicita después se abre y se junta ahí el arroyo Paso Comedero. Y eso van formando el quinzo El 15 desemboca en el embalse, que es el embalse del río Tercero. Y nosotros acá donde estamos para ubicado es el potrero. Y para el potrero. De acá vemos la zona de Luti, que estamos acá a 12 kilómetros, Luti. La zona de Cerro Colorado, que es una zona convertida en vecino, y donde. Hay un colegio que el 25 de mayo que está funcionando. Y bueno, ya acá también apreciamos todos lo, los pueblos más cercanos, Río Losados, Elena, también se ve Jijena, Berrotarán, Embalse, Los Cóndores. Y bueno, yo, Cáncero Colorado, Jorge, acá en las Cuchicanas. Bueno. Esas casas que se ven ahí abajo de Petrachi Rascani y ¿qué más? A ver, a ver, Ricardo Cabral, Luis Pizarro, el doctor Roberto de Martínez. Pizarro. Luis Sandoval. Eh, Luis Sandoval, otro muchacho más que ha venido a casa que es Luis Sandoval también, que de Villa Calle ¿sabes? Que también se quitará una casa en el Arroyo y el Chorro, que le dicen. Y ¿qué más? Ah, Flavio Zavalo también, lo tenemos donde baja aquí el caminito allá. Y bueno, después yo, bueno, yo nombré a Gómez. Pedro a Boku Gómez, señor aquí la enfermera, Silvia Maldonado. Y yo creo que ahí estamos en que cuadro